Hola amigos de Tecetera, hoy estamos con David Bueno. Él nos va a contar qué es ese juguete que tiene en la mano. Bueno, estimado Felipe y amigos de Tecetera, el día de hoy, y prácticamente eh, de forma simultánea, tenemos en la mano aquí en Colombia el nuevo Huawei Mate. XS. Este el, dispositivo... Este es el que se acaba de anunciar. ¿no? Exactamente, es este dispositivo que hace unas horas en una conferencia de prensa virtual, nuestro CEO global, señor Richard Yu, anunció de la mano de muchos otros dispositivos y elementos de nuestro ecosistema, por supuesto, impulsados por Huawei App Gallery, la cual está creciendo cada vez más, ya más de 1.3 millones de desarrolladores que están contribuyendo a la creación de un ecosistema seguro, un ecosistema flexible un ecosistema que aporta una experiencia de uso bastante inteligente y les voy a enseñar un ejemplo Pero de entrada David, una pregunta antes de que lo abra y nos deslumbres cuál es la gran diferencia versus el otro matex que habíamos visto ah pues para allá iba porque qué te parece si ahora lo hacemos un poco al revés casi siempre hablamos del hardware primero y luego del software perfecto te voy a enseñar una, una, una diferencia bien puntual en el tema del software como les decía gracias a App Gallery y gracias a que tenemos partnerships globales con ya ahora sí millones de desarrolladores a nivel mundial Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos medios eh, europeos y globales Por ejemplo, para probar la función de multitarea de nuestro dispositivo A ver, vamos a abrir, por ejemplo, esta aplicación de noticias Ahí está, uh -huh. es una aplicación de noticias globales de la BBC Pero, ¿qué pasa si yo digo, bueno, sí, es muy cómodo leer en una pantalla tan grande? Pero yo quiero hacer multitarea y quiero abrir otra aplicación al mismo tiempo Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño swipe de esta forma. Es un gesto nuevo, ¿no? Es un gesto nuevo, por eso te decía que el software, uh -huh. la creación de nuestro ecosistema juega un papel muy importante. Y vamos a decir que quiero comparar esas notas con las de este otro medio. Simple y sencillamente arrastramos y de forma inmediata tenemos los dos medios de noticias abiertos e interactuando en paralelo. Pero vamos a decir que yo leo una noticia, una noticia de finanzas y quiero hacer un cálculo rápido con la calculadora del dispositivo. Y tú dirás, bueno, pero ya tenemos abiertas dos aplicaciones. ¿Podemos abrir una tercera? Claro, con un toque abrimos esta ventana flotante y ahí tenemos la calculadora. Y esta calculadora, como pueden ver, está funcionando. Entonces tenemos la calculadora y las dos aplicaciones corriendo en paralelo. Y esta historia se podría hacer, por ejemplo, si abrimos nuestra galería y queremos pegar una fotografía en una presentación, en un texto, podría si queremos pegar texto, vasca. podríamos arrastrarla, podríamos copiar y pegar, y ya está. Esa es la innovación en cuanto a software que presenta este dispositivo. Pero regresando a tu punto, el tema de hardware, ¿cuáles son las diferencias principales con la generación anterior? Bueno, de entrada la pantalla la hemos mejorado, el material que compone esta pantalla, que son dos capas de poliamida, que hacen, digamos, un sándwich sí. entre el panel, mejoran en un 80% la durabilidad, la resistencia de este panel. Además, estas capas también interactúan con esta bisagra eh, renovada. Tenemos la tecnología Falcon Wing, pero ahora es una tecnología ah. que está basada en metal líquido y circonio ¿Cómo es eso del metal líquido? Bueno, <risa> es, es muy complejo y la verdad, eh, los magos de R&D no nos revelan todos sus trucos, ah. simplemente nos dicen... Eh, con qué materiales lo lograron pero no exactamente eh, cómo se implementa, lo que sí es que el beneficio es muy claro. Al liberar la pantalla con el botón, simple y sencillamente, viste cómo fue fácil, cómo sí, fue casi con una rápido, mano, ¿no? sin ningún esfuerzo, volvámoslo casi con una, hacer, mano. Va ser, de nuevo. con una mano. <risas> Nos damos cuenta que ahí está en modo teléfono Ajá. normal. Liberamos el seguro y. ¡Wow! Suavecito y ahí tenemos una pantalla. Bueno, y hagamos totalmente algún acercamiento plana. porque no se ve el pliegue. No se ve realmente el pliegue. Tenemos una tablet premium en toda la extensión de la palabra una vez que está abierto. Ok. David, ¿y cuéntanos a nivel de capacidad? ¿Qué capacidad tenemos? Conectividad y demás. Bueno, de nada serviría tener un dispositivo de esta magnitud, de este premium, es de este calibre si no, si no tuviéramos las mejores tecnologías impulsándolo tenemos dentro de este dispositivo el chipset 5G más veloz de la marca, el más nuevo, el Kirin 990 5G además que es multimodo se puede conectar virtualmente a cualquier velocidad, a cualquier frecuencia, a cualquier tecnología de red que existe en este planeta entonces no se preocupen si en su país, ciudad, localidad todavía no llega el 5G Pueden estar navegando cómodamente 2G, 3G, 4G, 4.5G, lo que sea en lo que justamente ustedes eh, logran hacer la prueba en 5G de este dispositivo. Okay. Este dispositivo tiene 8 GB de memoria RAM y tiene 512 GB de memoria ROM de almacenamiento. Y hablando de las cámaras que además tiene un set muy interesante. ¿no? El tema de la cámara es verdaderamente fascinante porque... Pongan mucha atención al frente no tenemos absolutamente ningún notch ninguna muesca ninguna contaminación ninguna. Tengo una selfie. Ah este producto es excelente para los entusiastas de la selfie les voy a mostrar exactamente los pasos estamos en nuestra pantalla principal sí activamos nuestra cámara y aquí ven el botoncito de justamente la cámara frontal Que es mm -hmm. la cámara Perfecto. frontal pero no tenemos ninguna cámara frontal nos indica que volteemos el teléfono ¿Y aquí quién estamos? está ahí wow. ahí está Felipe y la pantalla secundaria de 6,36 pulgadas se vuelve este monitor o esta pantalla que nos va a permitir tomarnos la selfie. Es y ahí nos acaba la historia. Vamos a decir que ahorita que estamos grabando, yo quiero grabar a Felipe. Vamos a regresar a nuestra cámara principal, pero la verdad a mí no me salen muy bien los videos. Yo necesito la experiencia de Felipe, que él sí es un creador de <risa> contenidos. Entonces, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos aquí a la esquina superior izquierda. Ajá. Activamos la pantalla secundaria. Y lo mismo que estoy yo viendo, Felipe lo puede ver, o nuestro modelo, o sea, quien sea, lo podría ver. Entonces, ahí se dan cuenta, voy a voltear mm. la cámara y Fantástico. el caso contrario, ¿no? Ahí yo me estoy viendo, yo puedo decir, ah, no, mi toma está muy oscura, un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces, este formato cambia la forma en la que están interactuando los creadores de contenido con sus sujetos o con sus modelos. Y lo hace más interactivo y obviamente muchísimo más preciso. Total. Bueno, y cuando hablamos de las capacidades, cuéntame, por ejemplo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque lo veo muy completo. Bueno, definitivamente puedes hacer de todo. Productividad, juegos, redes sociales, lectura, porque te vas a dar cuenta, a mí para la lectura me gusta mucho, lo abres y queda esta costilla en donde para están coger. alojadas las antenas, las cámaras, que de hecho olvidé darte las características de las cámaras, 40 megapíxeles en Super Sensing, 8 megapíxeles en Telefoto, 16 megapíxeles ultra gran angular y tenemos el sensor tridimensional de percepción de profundidad para hacer eh, el efecto bokeh. Como te decía, para leer es muy cómodo, es muy ergonómico, lo agarras de la costilla, como podemos ver, se mantiene estable, no se dobla, no aleteja, se mantiene como una tablet normal, una tablet sólida, y aquí, simple y sencillamente, tenemos un dispositivo que es tanto una tablet como un smartphone insignia en todo el sentido de la palabra. La batería es algo ja, también muy importante. Eso es lo que nos pone a sufrir a los creadores de contenido, ¿no? Tenemos muchas tecnologías que tienen que ver con la batería y con la carga. La primera es, para, para el enfriamiento del dispositivo, tenemos una lámina de grafeno plegable, la cual mantiene el dispositivo hasta 5 grados centígrados abajo, en cuanto al calor, de cualquier otro dispositivo de la industria. Tenemos aquí nuestro puerto de carga USB tipo C. Uh -huh. Este es alimentado por un cargador. Escuchen esto porque es increíble. Es de 65 watts. Puedes cargar una MateBook o cualquier laptop. Pero, pero, el dispositivo es compatible con 55 watts. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que gracias a los 55 watts, con los que va a alimentar el cargador a este dispositivo, Ajá. vamos a poder recuperar el 85% de batería en 30 minutos. 30 minutos, wow. Verdaderamente o sea, increíble. Si se me olvida, lo puedo cargar sobre la marcha y no hay problema. No hay ningún problema. Perfecto. David, Y cuéntanos un poco, ¿va a llegar... De ser así, cuándo va a llegar y cuál es el precio estimado que tenemos. Yo sé que por ahora solo tenemos el internacional, ¿no? Es correcto, de momento solo tenemos el, el precio de referencia de Europa, que son 2,499 euros. Si bien no tenemos fecha de su llegada al mercado latinoamericano-colombiano, en Huawei tenemos toda la intención de lanzar este producto localmente, porque sabemos que el consumidor lo quiere, que el consumidor lo está buscando, que quiere justamente tener contacto con este portal al futuro, no nada más por el tema de la pantalla plegable, sino por la conectividad 5G y todas las funciones multitarea que puede brindar. Bueno, y la última pregunta es, ¿Quién es el consumidor promedio? Porque creo que es un nicho, ¿no? Este es un consumidor que está buscando ser un early adopter, es un consumidor que está buscando la máxima potencia en desempeño, conectividad, pero que también está buscando versatilidad. Es el consumidor que ya no quiere traer 3, 4, 5, 6 gadgets en la mochila, quiere traer uno o dos, tal vez, Vamos a decir que tú viajas muy cómodamente con tu MateBook XS y tienes un smartphone, tienes una tablet, ya no necesitas una tablet aparte. Y a lo mejor para otro tipo de actividades traes también tu MateBook X Pro o tu MateBook D. Y solamente con el mismo cargador que traes en este puedes cargar absolutamente todos los dispositivos. Incluso si tienes unos FreeBuds como son también tipo C, los podrías cargar. Entonces el sueño de tener un cargador para todos tus dispositivos se puede hacer con este producto. Perfecto David, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.